Hoy te voy a explicar cómo descargar un fondo de pantalla y luego aplicarlo en tu iPhone. Por ejemplo, mi amigo Héctor me ha enviado hoy este post, que son fondos de pantalla en HD, y hay algunos que están bastante bien. Los están echando un vistazo antes y este de la ciudad nocturna me ha gustado bastante. Te voy a explicar una forma de, de aplicarlo, luego te puedo explicar la segunda. La primera y más fácil de todas es, empiezas a ver qué imágenes te gustan más, por ejemplo, vamos a elegir la primera. La tienes aquí en pantalla, entonces lo que tienes que hacer es apretar sobre la imagen. Mantienes apretado y te aparece esta opción. Entonces le damos a guardar imagen. Y una vez que le tienes dado a guardar imagen, lo que hacemos es, nos vamos al carrete. Fotos. Y buscamos la última foto que hemos guardado, en este caso la de la ciudad. Vale, pues si te fijas, abajo del todo a la izquierda hay un simbolito con una flecha hacia arriba. Hacemos clic ahí. Y luego en el menú de abajo del todo, lo desplazamos y vemos que hay una opción que se llama fondo de pantalla. Vale, pues elegimos esta opción y como puedes ver es la imagen que hemos seleccionado, le damos a, a la opción de fijar. Y puedes ponerlo como fondo de pantalla solo para la pantalla de bloqueo, en la pantalla de inicio o en ambas. A mí me gusta tenerla en las dos. Entonces elijo ambas. Y si nos vamos para atrás, veremos que está el fondo de pantalla que hemos aplicado ahora mismo. Una segunda forma de poder aplicar este fondo de pantalla es yendo ajustes. Nos dirigimos a ajustes. La opción primera que tenemos aquí, por ejemplo, es fondo de pantalla. Vamos aquí. Y luego podemos eh, elegir la opción de seleccionar otro fondo. ¿vale? ¿Ves? Lo que hacemos es eh, vamos a carrete. Y por ejemplo, el domingo como comí un poco de sushi, pues podemos elegir esa foto. ¿Ves? Esta elegida esa. Le damos a fijar. Nos aparecen las mismas opciones como antes. La pantalla bloqueada, de inicio, ambas. Le damos a ambas y en principio ya tenemos aplicado el fondo de pantalla desde los ajustes. Esta es la segunda forma de hacerlo. Si te ha gustado, eh, pues te puedes suscribir a nuestro canal, dejar algún like o algún comentario y eh, te agradecemos mucho. Bueno, hasta la próxima. Chao.